¡Hola gente linda, gente bella, gente hermosa! Que no se note que estoy aquí lamboneando para que se suscriban a este canal, activen notificaciones, compartan con sus amigos los videos, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hacer una pausa en los videos de Turquía porque quiero contarles, ¿no? A propósito de Navidad y todo eso. Los regalos que mejor se adaptan para los mochileros. Atención, para los mochileros porque es gente que no quiere peso en su espalda, muchachos. Bueno, este video va para los que tienen amigos, pareja, bueno, familiares que sean mochileros o mochileras Que vayan a viajar pronto ¿Por qué? Porque es que cuando uno se va de mochilero necesita llevar muy poco peso Eso fue algo que aprendí en mi viaje sin etiqueta de regreso por Asia Yo al principio llevaba muchísimo peso en la espalda O sea, me fui con una mochila pff, que pesaba de verdad como 10 kilos Y luego otra adelante que eran las cosas electrónicas que pesaban como unos 7 Ay, no, eso fue una tragedia me tocó empezar a dejar todo tirado por todo lado mejor dicho mis compañeros de hostal siempre eran los más beneficiados porque yo regale aquí regale allá regalé allá regalé allá y eso no bueno, era navidad <risa> era navidad y yo ahí regalando como si me sobraran las vainas bueno el caso regalos para mochileros tienen que ser cosas que pesen muy poco muy poco ¿por qué? porque uno va con esa mochila en la espalda o sea con su vida en la espalda uno va con su vida en la espalda necesita cosas que le aporten y que no eh, le perjudiquen pues <ríe> físicamente porque uno camina mucho de verdad vamos a hacer una pequeña lista una pequeña lista de cositas que le pueden regalar a esas personas que somos bueno un poquito diferentes del resto, ¿no? En ese sentido. O sea, aquí sí que se aplica el dicho de menos es más. Atención, menos es más... Filósofa, soy una filósofa. <risa> Empecemos con la primera cosa, muchachos. Si ustedes lo que quieren es, mejor dicho, lanzarse así, ¡buah! sorprender así, pero por hecho con toda, entonces el regalo más importante para un mochilero es obviamente una mochila. ¡Fucking genius! ¿Y cómo tiene que ser una mochila? ¿Tiene que ser muy grande, muy pequeña, etcétera? Yo lo que he aprendido, <risa> según mi experiencia, es mejor llevar una mochila pequeña. Porque si uno tiene una mochila grande, uno siente la tentación de llenarla, llenarla, llenarla, llenarla, llenarla. Y luego se la va a colgar y mejor dicho, el acabose para la espalda. Y eso no puede ser así O sea, en un viaje de mochilero Tiene que llevar a uno realmente lo necesario Porque si no, la espalda no aguanta Entonces, la mochila que yo estoy llevando Que no tiene que ser para la que ustedes vayan a regalar Porque para la gente es difícil viajar con tan poquito Yo llevo una de 20 litros Que es Es esta Atención, que tiene que tener la mochila Para que sea el regalo perfecto un, bueno, primero un buen soporte de espalda, ¿no? Segundo, ajustes en la barriga y ajustes en el pecho, en el pecho. Y obviamente esto tiene que ser muy cómodo, porque si no tiene ajustes en el pecho y en la barriga, el peso se va a repartir, o sea, no va a ser tan duro de llevar y no le va a hacer daño a la espalda. Segundo lugar pueden llevar, pueden regalar una toalla de microfibra resulta que esas toallas no pesan nada entonces se pueden llevar fácilmente en la maleta ahora, que no sea, que no sea la mejor toalla de la vida bueno, personalmente ¡Ay, odio esas toallas! La verdad que cuando estoy quieta, en una casa quieta y me ofrecen una toalla normal, igual. sí, por favor, una toalla normal porque esa vaina sí seca! Esta cosa, ¿siente uno, <ríe> siente uno que eso no seca. Eh, pero bueno, seca rápido y se puede meter en la maleta, no ocupa mucho espacio y entonces es otro de los regalos ideales para un mochilero. Bueno, hago una pausa también para contarles que les estoy dejando los links donde pueden comprar estas cosas por internet de casa <risa> otra cosa para regalarle a un mochilero o a un viajero también puede ser es un, una cobertura de pasaporte atención, cobertura de pasaporte ¿por qué? porque el pasaporte cuando uno viaja mucho se maltrata y hay que evitar eso porque la gente de migración se le queda uno mirando mucho si sí, tiene el pasaporte vuelto en mí como lo tenía yo al finalizar mi viaje de mochilera por el sudeste asiático, miren o sea, miren esa porquería, realmente. Ni siquiera, ni siquiera se ve de dónde es el pasaporte. O sea, está literalmente vuelto... Mierda. Regálenle a un mochilero un forro de pasaporte, se lo va a agradecer. Preferiblemente que sea bonito, ¿no? Que sea esta Esta pichurria que yo tengo aquí para el pasaporte, que además dices es que pasaporte ruso. Bien bonito, super fashion, super cool, mejor dicho. Bueno, todas las palabras gringas que quieran agregar ahí, bueno, la pueden agregar. A ver, esto, primordial, es un gran regalo, un adaptador de corriente, específicamente si es un adaptador universal porque la persona lo va a poder usar en todos los países a donde vaya, eso es un regalazo, o sea, mejor dicho, súper regalo. Un Kindle es un buen regalo porque no pesa mucho y evita la llevadera de libros, ¿no? Eso, los libros pesan. El tema de tarjetas SD, los que viajamos y nos gusta tomar fotos, a mí por ejemplo me encanta, soy loca por las fotos, como lo pueden ver en mi Instagram. Bueno, tomo mis fotos con mi teléfono, si es alguien a quien quiere mucho, pues regálenle un celular que tome buenas fotos, no tiene que ser de, de esas supermarcas, y ya. También llevo una cámara chiquita, es una GoPro, sirve bastante para temas de acción, un bicicleta, buceo, etc. Pero bueno, si no es una persona que le guste grabar todo o que no tenga un canal de YouTube o un blog, etc. Pues no necesariamente tiene que tener estas cosas, ¿no? Y aparte que el tema de la GoPro es chévere grabar cosas, pero para gente que, bueno, que hemos estado en el tema de la televisión, nos duele mucho el tema del sonido de la GoPro. Entonces, bueno, para imágenes está súper bien. Seguro de viajes es algo que pueden regalar, que no es material, pero que se lo van a agradecer. Porque igual uno tiene que hacer esa compra porque les llega a pasar algo y pues la atención médica es bastante cara entonces un seguro de viajes perfectamente cabría en un regalo muy bueno para un mochilero. Seguimos con esta gran lista de regalos para mochileros Pero antes, quiero que aprieten ese botón y suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Y activen notificaciones para estar súper pendientes aquí de las payasadas de este canal Vieja que viaja porque vienen muchísimas cosas más Ya sé que hay muchos mitos sobre las mochileras Que no nos gusta arreglarnos, que nos bañamos, etc. Eh, no es verdad A mí me encanta, me encantan estos accesorios O sea, me enloquecen estos accesorios, cositas así ay súper lindas y que no pesen, eso me mata, entonces depende de la persona pueden pensar en este tipo de cosas por ejemplo este, es que quería mostrarles este porque es <ríe> la joya de la corona esto primero que todo es un hit, o sea todo el mundo lo elogia a uno cuando lleva esto todo el mundo dice, ay pero qué es eso, pero dónde lo sacaste, pero qué hermoso, pero que no sé qué pero bueno, bueno, bueno, eso por un lado, entonces rompe hielo, por el otro Quiero mostrarles otra función que tiene este collar. Que es guardar money, money, money, money, money. Miren. Uno, dos. Aquí tenemos 10 euros, muchachos. 10 euros. Y esto no es arte de magia, vean. 10 euros. Los doblo. Miren, los doblo y... ¡Pack! Tantas veces que me lo intentaron comprar cuando estaba viajando por Asia, yo nunca lo vendí. Siempre fiel a mi collar. <risa> ¡Ay, miren este tan lindo! Me lo compré en Turquía. ¡Qué ¡Hermoso! ¡Qué ¡Hermoso! basta de payasadas, basta de payasadas <risa> les voy a dejar un videito que hice sobre la navidad en Colombia, en que hablo un poco de todas las canciones que se escuchan allá en navidad, entre las que están incluidas la canción pasada que bailé con mi sombrero vuelteado, este es un sombrero típico de Colombia son artesanías de Colombia el sombrero vuelteado, muy típico en mi país, a mí me encantan esos aretes o pendientes o como le llamen en sus países, bueno continuamos VPNs. Eso es bastante importante, dependiendo del país a donde uno vaya. ¿Qué? El VPN es un, como un dispositivo que cambia, que hace parecer la ubicación de tu computador en otro lado. Por ejemplo, yo usé mucho VPNs que compré antes de ir a China. ¿Por qué? Porque en China no hay acceso a Google, no hay acceso a redes sociales que nosotros conocemos. Ellos tienen sus redes sociales específicas, su Google específico que es un popo, <risa> o sea, no se parece nada a ese, ese buscador que ellos tienen a Google. Entonces usé un VPN y con eso pues relajada. Dependiendo del país a donde vaya a ir la persona a la que le quieren regalar, pues un VPN puede ser una súper buena solución. Países como China... Súper clave el VPN, ¿eh? si no nos van a poner a comunicar a menos que instalen el WeChat, un montón de cosas ahí que les contaré otro día <ríe> Por ejemplo, Irán, creo que Irán también tiene bloqueo de, bueno, algunas cosas en internet Turquía, en Turquía también hay unas páginas bloqueadas, aunque no lo creamos y aunque Turquía sea tan moderno, etcétera Hay unas páginas que están bloqueadas, por ejemplo, Wikipedia, no <ríe> está, está censurada Wikipedia en Turquía bueno, creo que me estoy extendiendo demasiado. Es decir, que voy a terminar. Wow. <ríe> ¡Plata! <ríe> bueno, ya sé que no es tan romántico como regalar una cosa, ¿no? Pero todo el mundo necesita dinero para viajar. Que le regalen a uno dinero <ríe> es genial. Es la salvación. O sea, significa estirar el viaje por no sé cuántos días más. Siempre está la solución del... <ríe> Espero que les haya servido este video De los regalos de navidad Para mochileros Y si tienen alguno que agregar Coméntenlo aquí abajo ¿Qué le regalarías tú a un mochilero? Que no lo haya dicho yo En las payasadas de este video Y feliz navidad, feliz año Mejor dicho